Alagna, 4 ,30 metros 30, una caña de grafito, como es la marca CUNAN, muy, pero muy buena caña en lo que es caña telescópica. Miren en el mango que tiene, portarril, anodizado, pasahilos, dióxido siliconado, muy buen empatillado, 4 ,30 metros 4 30, metros, 4 tramos, dos flotantes en el primer tramo, para que la clavada sea espectacular y no arrempique.